Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Después de este derroche de energía, uy, mi bienvenida es tan tranquilita, pasiva. Padre, pero le voy a dar la espalda, no importa. No importa, mejor que. Como decía Lobo para ver, me pone nerviosa así tanta gente, entonces si lo veo a usted nomás, y se es como es como, bueno, Padre Manuel Paz, es un honor para mí darle la más fraternal y cordial bienvenida en nombre de la Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo y de sus capillas, Sagrada Familia, María de Nazaret y San Pablo Apóstol, que lo reciben con un corazón abierto y con el cariño de toda la comunidad. Sabemos que los cambios no son fáciles, pero estos pueden influir nuevas fortalezas, de nuevo crecimiento y de nuevas expectativas. Somos una comunidad que se deja guiar y que sabe caminar al lado de su pastor. Por lo tanto, lo recibimos con la seguridad de que lo que hemos sembrado en este tiempo seguirá germinando y dando fruto junto a usted. Quiero que sepa que estamos dispuestos a acompañarlo y a trabajar juntos y a vivir la misión permanente de nuestra parroquia en comunión con la misión de la Iglesia. Ah, y a todos sus amigos presentes que lo han venido a acompañar en tan importante celebración y que de seguro están preocupados decirles que se queden tranquilos Y el Padre Manuel lo vamos a hacer trabajar. Ya que tiene tanta energía, vamos a apagar esa sed con puro trabajo. Pero, pero, tranquilos, tranquilos, tranquilos, tranquilos, no vamos a usar nada. Lo vamos a cuidar, lo vamos a querer. Y a respetar, al igual como, como hemos cuidado y querido a todos los sacerdotes que han pasado durante estos 75 años por la parroquia de Monte Carmelo. Así que no es menor. ¿ya? Experiencia tenemos. <risa> Bienvenido nuevamente, Padre Manuel, a la comunidad de Monte Carmelo y que el Señor y nuestra Madre Santísima le bendiga y le den el don de la sabiduría y fortaleza para conducir el nuevo rebaño que Cristo ha puesto en sus manos. Gracias.